Después de ocho días, nuevamente los santos patronos San Antonio de Padua y San Nicolás de Tolentino Peregrinos salen de sus ermitas a encontrarse con su pueblo. Para concluir con las fiestas de Pone y Quita Bandera 2020, esto a 450 años del rito a la fertilidad de la tierra. La tarde del día sábado toca el turno de quitar la bandera de San Antonio de Padua quien ya espera a su fiel amigo San Nicolás de Tolentino en el cruce de las calles 5 de mayo y José María Morelos, donde se forma la cruz y es el punto de bendición de los cuatro puntos cardinales. Luego del saludo entre ambos santos, se dirigen hacia el templo central para llevar a cabo la celebración eucarística que da apertura a la gran fiesta en víspera de la entrega de la cruz y presentar a la nueva mayordomía 2020-2021. Vamos a disponernos a entrar en la presencia de Dios, la casa de Dios nuestro Padre. Purifique Dios nuestro corazón, nuestra mente de todo, para guardar en nuestro corazón. La gracia de Dios es toda la para todo el mundo. Este quitar la bandera significa guardar, guardar en nuestro corazón que Dios nuestro Señor nos conceda entrar en la presencia del Padre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pásenlo. Al concluir la Santa Misa, inicia la procesión con destino a la ermita del señor San Antonio de Padua, donde ya esperan los mayordomos para recibir a las imágenes peregrinas y convivir con el pueblo con el tradicional mole verde y mole rojo. familia que don a la cruz, por favor se hace el gran favor de pasar, le vamos a dar un fuerte aplauso a esta familia, ya nos hace falta alguien ahí, pero desde donde ella se encuentra desde el cielo de estar bien, se porque si que un aplauso muy grande para esta familia. Mariana, hay otro aplauso muy fuerte, por favor, porque ¿no parece... cruz mayordomal que se entrega el martes de carnaval a la nueva mayordomía como ustedes ven, esta familia cada año la dona y esta es la cruz que se va al nuevo mayordomo que recibe al señor San Antonio, un aplauso muy fuerte por favor pero antes de dar a comer, queremos agradecer a la familia Díaz Pérez por el gran apoyo que hemos recibido de todo el pueblo como ustedes saben mi papá no lo iba a tener esta ocasión pero porque no hubo alguien que lo recibiera este señor ha hecho el gran esfuerzo de sacar la fiesta adelante y quiero agradecer a las personas que nos donaron este maravilloso adorno a la familia Peña a los que nos ayudaron con las cortinas, a los que nos ayudaron a la alfombra, a la familia Anderia, muchas gracias por su apoyo, créanme que seguimos conservando estas tradiciones que nos identifican como misquiavolenses, y quiero que más gente joven se sume, que no las dejemos perder, y, y aquí, aquí junto con mi sobrino y mi papá, que nos han enseñado que las tradiciones de cada uno de, de nosotros y que nosotros la contribuimos papá, muchas gracias porque sacaste adelante esta fiesta sin tenerlo contemplado y el mayor domito porque este niño nos hizo entender que debemos seguir conservando estas tradiciones muchas gracias y quiero que la familia nos pongamos de rodillas y Anel, por favor quiero que cantes esta canción bueno, creo que quiero que, que dice mi hermana que el demás sigue. Cuando no haya otro mayordomo, nosotros estaremos aquí para recibir al patrón, ¿sí?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 a cargo de todos los varones presentes y de la autoridad municipal. Al concluir, será el mayordomo de San Nicolás y el alcalde Humberto Pacheco quienes serán los encargados de recibir la bandera que será quitada por los chitas y entregada a quienes serán los responsables de resguardar al santo patrono el próximo año. A ver, por favor, nos hacen una valla hasta el templete, por favor. Una Diana. Mujer, <risa> Oh <laughs> Economía nueva, por favor, formada de este lado, de aquí para allá, lado derecho, en lo que vamos y venimos. Les hace la entrega a ustedes, a ustedes de, este símbolo, de este símbolo tan sagrado, tan sagrado que Misteaguala tiene. Pónganme por favor sus manos al frente y nos ustedes. Juran ustedes honrarla, minerarla, defenderlo. defenderla, si es preciso, con su propia vida. Sí, juramos. Sí, juramos. Como representante de este bendito pueblo del municipio de Niciagoda de Juárez Hidalgo defendiendo siempre nuestra cultura y nuestras tradiciones pero en especial la fe que tenemos por San Antonio de Pado y San Nicolás de Tolentino entregamos esta bandera que representa la identidad de este gran pueblo de hombres y mujeres trabajadores les pedimos que la cuiden si es necesario hasta con su propia vida están dispuestos Muchas gracias. por favor me, me a ver en este momento señores mayordomos pínganse por favor de frente a su patrón hacia allá por favor en este momento ustedes acaban de hacer un juramento en cruz sus banderas por favor este, para de ustedes para En este momento ustedes acaban de hacer un juramento ante Dios, ante nuestra Madre Santísima y ante Señor San Antonio y Señor San Nicolás. Este juramento no lo hace cualquier persona, solamente el mayordomo principal que va a tener en su casa a su patrón. Como ustedes ven, acaban de hacer un juramento, pero no se sientan solos simplemente ustedes toquen puertas y yo les aseguro y sé por qué se los digo que la gente no los va a dejar solos ustedes hablen y verán que tendrán respuestas en este momento ustedes le van a pedir a su patrón la licencia de trabajar con él por todo un año y pidiéndole que los ayude a salir adelante para que saquen ustedes estas tradiciones tan bonitas adelante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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, en la hora de muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos santos. Amén. Ustedes se levantan. Se van hasta la, hasta la puerta de la ermita, enseguida regresan se, y se van pasando la bandera, por favor, a su nueva mayordomía. Esta es la nueva mayordomía de Señor San Antonio. Un fuerte atraso, por favor, se sienten contentos con los padres.